No. Eh, específicamente no. Pues en realidad sí estoy consciente de la nueva ley que quieren salir y quieren restringir las redes sociales. No restringir, sino que quieren manejar un poco más nuestras redes sociales. Este, a mí me parece un poco tonta la, la, la idea de estar de asesorando estar las redes y, y investigar a las personas. Este, porque yo siento que el gobierno no lo hace con un fin bueno. Bueno, no, no estoy de acuerdo porque es algo que uno mantiene en sus redes sociales, a veces mantiene algo privado para uno mismo. Pero por otra parte sí estoy de acuerdo porque a veces hay mucho Facebook falso no solo los Facebook sino otras páginas que también la ocupan para dañar la imagen de los demás. Entonces por esa parte sí me gustaría, pero por otra parte no. Entonces está como que indeciso eso, pero mi opinión pues, en lo personal, no estoy de acuerdo. Eh, la verdad que no, porque las redes sociales son un sitio para compartir tu, tu mejores momentos, sean recuerdos, fotos con tus míos, etcétera. La verdad para mí sería una violencia en la privacidad de uno, ya que técnicamente están violando nuestros derechos como ciudadanos, además que me parece injusto que ella, pues, lo que es el gobierno implemente eso, ya que es una falta de respeto técnicamente. Sociales, la verdad que sí, estoy en contra de eso, porque cada quien es dueño de su privacidad y no tiene que venirme a censurar las publicidades que yo hago. Entonces la verdad creo que eso está atentando un poco a nuestra seguridad, a nuestra libertad de expresión ante las redes sociales. Considero que es algo preciso que se debe implementar porque es una manera de evitar lo que son lo que es el bullying y de esta manera bueno, ser un poco más consciente y ser un poco más humano. Para este, tratar con las demás personas de una forma igualitaria. Y hace poco salió igualmente la noticia que ellos, están... ellos no quieren presentar el borrador a la reforma que se le está haciendo al Código Penal. Y a mí se me hace un poco increíble también igualmente porque, porque no van a mostrar eso al público, que es lo que están ocultando. Porque es que, porque es que ellos no pueden mostrar algo que va a estar invadiendo la privacidad de las personas, que es algo inconstitucional, porque no lo quieren mostrar que yo diría que sería una buena idea que mostraran a la, a la gente qué es lo que ellos van a estar permitiendo y qué es lo que no.